Ya está todo, ya está todo preparado, listo, ya, porque una nueva edición de Mix Internacional, desde Pinamar para el mundo, desde Colombia para el mundo, porque somos dos maestros de ceremonias, como él dice. Él es un maestro grosso en Colombia que lleva este Mix Internacional hacia lugares más insólitos de nuestro planeta, donde impacta en cada pueblo, en cada alma que escucha Mix Internacional. Él es de Colombia, viene acá a la Argentina para impactar más vidas. Estoy hablando del maestro de ceremonia, Xavi Herrera. Muy buenas noches. ¿Cómo vas, Xavi? Mi estimada amiga Cari, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Una nueva emisión. Qué bonito estar aquí nuevamente en la Argentina. Gracias por abrirme la puerta de, de, tu, de tu espacio, de tener esa hospitalidad con nosotros. Y vamos a tener un excelente programa, seguro que sí. Claro que sí, porque la producción del programa de Mix Internacional no solo es el maestro de ceremonia, el conductor, como dicen allá en Colombia, sino que también es el productor de Mix Internacional. Increíble el trabajo que le dedicó para esta semana. Así es. Bueno, y hoy tenemos eh, temas bastante interesantes, ¿no? Eh, una buena entrevista, tenemos excelentes invitados y tenemos un excelente debate. Me encantó. Contame un poquitito los invitados que tenemos el día de hoy. Está Daniel Molina de Argentina, que va a impactar y él también impacta vidas. ¿Tu otro invitado es? Y bueno, el otro invitado que viene, viene de, de Estados Unidos. Él actualmente es el presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas en Estados Unidos. Y es una persona realmente impactante que ha logrado impactar vidas. Y nos vamos a la segunda hora del programa, el gran debate gran, al que todo el mundo está esperando ese tema para debatir. Hoy, redes sociales, informan o nos desinforman, nos conviene o no nos conviene. Redes sociales en el debate de Mix Internacional. Sí, estábamos hablando de cuatro invitados súper importantes, vienen de Guatemala, de Colombia y... De Bolivia, viene de Bolivia y de Ecuador, son nuestros invitados el día de hoy. A veces la memoria me falló un poquito, pero son ellos, son los cuatro que vienen. ¿Será que la memoria te falla porque estás en avanzada edad? ¿sabes? Yo creo, Yo creo un poquito. Sí, ya, ya los, eh, los 30 pesan. Buenísimo, que no te venga el Alzheimer decimos acá en Argentina el alemán, ¿no? sí, sí. Bueno, Sabi, arrancamos. ¿Qué te parece? Excelente, me parece muy bien. Entonces, mmm, tenemos en nuestra sala un argentino que ha impactado grandes vidas, ¿cierto? ¿Es así, Cari? Es así, ha impactado grandes vidas, pero no ha impactado, sigue impactando vidas. Es un ser extraordinario, muy querido en nuestra ciudad y también en diferentes ciudades de esta república. Convierte todo con un amor increíble, es un genio, como digo, ya lo vamos a, a escuchar a él Pero realmente este título, que impacta vida, va para él, para Daniel Molina Bueno, entonces saludamos a Daniel, mi estimado amigo Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Xavi, hola Cari, gracias por invitarme Hola Daniel, ¿cómo vas? Ya arrancamos, estoy un poquito más grande con todo lo que me, la presentación que me dieron, así que me siento más seguro ahora. Ah, bueno, bien. Eso es lo que hace Xavi, ¿viste? Y cuando te da la, la última pregunta que se llama broche de oro, no te das una idea lo tranquilo que te deja. Bueno, me van a torturar, yo. No, no, bueno. no, no, no, no, va a ser una bonita conversación, y al final, y bueno, pues, vamos a ver, pero bien. Dale, buenísimo. Ya está ansioso, quiere que empecemos. ¿Quién empieza, Xavi? ¿Vos le preguntás o le pregunto yo? Pues eh, estamos en confianza. Yo creería que dale tú, y comienza, te vamos siguiendo. Perfecto. Bueno, mi pregunta para este hombre que impacta, ¿no? Me gustaría saber, porque ahora sabemos dónde está, qué quiere ser, pero ¿qué pasó cuando, cuando era muy chiquitito y le decían Piraña? ¿Tenía idea que iba a impactar vidas, Piraña? <risas> Mirá lo que te acordás, ¿no? De, de, de chico, sí. No, este, la verdad que no, es más, tenía de alguna forma mucha inseguridad de lo que podía llegar a ser. Este, creía que no era capaz, eh, principalmente ese era mi sentir de infante hasta adolescente y un poquito más, ¿no? Que fui de alguna forma este, trabajándome este, para poder eh, darme cuenta del potencial que tenía dentro, como lo tienen todos, ¿no? No, uh -huh. no es que yo me, me destaque a, a través de, de las demás personas sino que cada uno tiene su propio potencial y bueno, eh, lo estoy descubriendo día a día cada vez más así Porque que bueno, no, no, no pensé nunca que, que, que podía llegar a hacer lo que estoy haciendo pero bueno, es, es hermoso igual, ir descubriéndose uh -huh. eh, Cari, estaba escuchando acá de Daniel que él dice que ha llegado a impactar muchas vidas a través de lo que está haciendo. ¿Pero ¿Qué es eso que está haciendo? Como para que nos cuente, ¿qué es? Bueno, eh, en realidad eh, me orienté mucho con la medicina germánica. ¿sí? Este, me preparé con, con unas otras herramientas para poder llegar a, al corazón de las personas y poder descubrir cuál es la matrix que tienen abajo, que sería en la infancia, para poder generar lo que es un síntoma que le decimos enfermedad. En este caso, eh, cuando veo a las personas, me es muy fácil detectar cuál fue eh, su, sus impactos emocionales, su forma de nacer, su, sin que nadie me diga nada, como para poder ir eh, eh, sabiendo si hay violencia, si hay este, abusos, eh, cómo llevó su vida hasta el día de hoy, hasta el día que, que lo vea. Este, sus trabajos, sus amores, sus hijos, si tiene hijos, si tuvo pérdidas, si tuvo viajes, si va a viajar, si un montón de cosas. Todo esto está eh, escrito a través de la proyección de pensamientos, más lo que hayas vivido queda registrado tanto en quiromancia como en, como en grafología y como en otras observaciones que voy haciendo. Eso me da la posibilidad de eh, poder descubrir qué es lo que siente, cómo percibe, y cuando una persona se reconoce, eh, puede darse cuenta que no es real, sino es la realidad que le ha dado por su forma de percibir el, eh, cómo recibió el amor en su infancia. Y cuando se desprograma, ¿sá? que hay unos, otros métodos también para, que, que incorporo como para desprogramar a las personas, pueden llegar a, a, a producirse la, eh, lo que sería el milagro, que es lo que la, las personas, la, la ciencia no puede explicarse. ¿no? Este, ¿Qué sería...? para que entiendan, es eh, cuando se produce la expiación, ¿sí? sería la posibilidad de, de vivir en el amor. O sea, cuando se produce lo más sutil que es vivir en el amor, la aceptación, dejando de pretender que los demás sean como yo necesito, como niño, eh, el cuerpo biológicamente se modifica y se puede producir lo que es la, el milagro, la sanación. Así que bueno, desde a través de esas experiencias... Eh, vivida que yo digo yo no hice nada, solamente lo que hago es informar y poder sacar a la luz lo que tienen adentro y cada uno eh, tiene el libre albedrío de poder vivirlo con, con, con amor, que es lo que más temen, ¿no? porque lo que más temen la humanidad es vivir a través del amor, porque ya que estamos siempre mirando a través de los ojos del ego, no de los ojos del alma. Así que bueno, ahí está, espero cerrarte con esa respuesta. Sí, sí, bastante interesante, muy bien. bien. hablaba de, de una experiencia, Sabi, que él contó en su programa de radio ADN emocional, de una persona que llegó a él, él escribe cartas de un enfermo eh, junto a Delia Fortunato. Y eh, quiero que me comentes, Dani, esto que vos siempre hablabas del perdón, ¿no? El perdón para, para evitar las enfermedades. Una persona que llegó a vos de Parkinson y que solo al mirarla te diste cuenta de lo que, lo que pasaba. ¿Podés contar sobre esta situación Bueno, que viviste? Vamos, vamos a reducir esa historia. Yo, nosotros la idea es mostrar una vez por semana una historia vivida, este, un relato sería... Este, ya que fui juntando casualidades, digo yo, porque eh, realmente a mí también me costaba creer cómo podía hacer que la gente se modificara, y después con el tiempo fui dándome cuenta que en dos horas las personas ya se empiezan a modificar biológicamente cuando recién incorporan una información. Eh, entonces, en esta experiencia que junto dice Karina, que, eh, que sacamos a la luz, sería una persona que vino con con un síntoma de mucho temblor, yo tenía un negocio en ese momento y cuando él eh, se acerca le digo, ¿qué te pasa? No lo conocía, nunca lo había visto y él me dijo, tengo una enfermedad, eh, bueno, me explica todo, Parkinson. Bueno, ahí es cuando yo le explico y le digo, ¿quién te robó tus bienes? La voy a hacer más corta, ¿no? Porque es larga esta historia. Este, ¿Quién te robó tus bienes? Y él me mira, mira a la mujer y me dice, mi padre y mi hermano. Cuando él descubre, o sea, cuando escucha esto, se impacta, eh, le dije, ¿querés sanarte? Yo estaba en el negocio, para que entiendan, en, en el mismo negocio le digo, si vos te sentás ahí, en un rato te sanás. Yo digo, la gente dice, este está loco, por lo que digo, pero el señor me dice, bueno, sí, me dijo, no, pero él temblaba mucho y no podía tener las manos quietas. En ese momento yo le digo a él, este, le empiezo a explicar cómo hacer, porque yo hago hipnosis también, este, como para poder llegar a... El, el tema de la hipnosis es esto, en la sanación. Eh, el inconsciente, cuando vos vivís una experiencia distinta a la que es la de tu infancia, a través del perdón, el inconsciente no registra si es verdad o mentira lo que has vivido. Entonces cambias la matriz, cambias la información. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los procesos también que se utiliza para poder cambiar esa información y que tu cuerpo sienta de otra forma, que sería cambiar la forma de percibir. En ese momento lo hago entrar al negocio, mientras atendía, eh, él confió en mí, era psicólogo encima, eh, le encontró una lógica a lo que le decía, empezamos a hacer hipnosis, él colabora mucho, porque realmente entrar en un... En, en un eh, en un estado hipnótico no es fácil, lleva muchas horas, pero en este caso él estaba totalmente predispuesto y bueno, en, mediante esa charla que yo lo voy guiando, él decía que no se podía mover, pensaba y re, eh, realmente estaba con los pies para arriba, moviéndose, es una anécdota muy linda, eh, practicó el perdón, la aceptación visualizando a su padre, su hermano, la responsabilidad que él tenía de entender que él estaba dando sus bienes en cuidado a ellos, porque buscaba la necesidad, que él era responsable también de lo que había sucedido, pero no, no tenía culpabilidad ni él ni el, su hermano, y bueno, un montón de cosas que, que están relacionadas con el perdón y la aceptación, y lloró muchísimo, él me dijo que su papá vivía, tenía 98 años, en San Martín de los Andes, le dije que vaya, fue a verlo como para tarea para el hogar, fue a verlo allá, le pidió perdón, se pudieron abrazar, todo, al tiempo vuelve, él es de Mar del Plata, cuando vuelve lo voy a ver a la, a la casa, lo fui a visitar con mi madre y él se me espera en la puerta de la casa y me muestra la llave y abre la puerta de la casa. Y me dice, esto yo no lo podía hacer antes. Eh, vamos a entender que en ese momento él no se sanó por completo, pero sí bajó muchísimo y pudo mantener su equilibrio en sus manos y bajar la medicación. Este, esos son los milagros que digo, lo que voy juntando, que son casualidades para la gente, pero bueno, la idea es que esto me hace muy feliz y por eso me gusta. Esto impacta vida, Sadi. Tendría no muchísimas vida. historias, muchísimos síntomas para contarte, eh, sería agotador, pero yo lo voy a ir publicando... Todas las semanas, este pobre Delia, eh, este, que es la que escribe, que yo relato, va, ya las tiene escritas, igual, ya las tiene, eh, lo único que tiene que, que ordenarlas un poco. Así que bueno, de ahí van a haber más relatos, ¿no? Así como estos. Qué bueno. Mira, Daniel, que cuando estamos hablando acá y pues miramos temas, cuando nosotros hablamos de biodescodificación, técnicas de modo, regresiones y sobre todo lo de Reiki. Y eso es un tema bien, bien interesante, ¿no? Y entra a chocar o tal vez a tener ciertas contradicciones contra las personas que son muy creyentes. Me corrige si me equivoco, Cari, pero ahí comienza uno a tener como diferencias en, en las conversaciones. ¿sí? Entonces, Dani, cuando pasa eso, ¿cómo abordas la situación para poder llevar una, una vida tranquila y poder abordar, poder impactar esas vidas de una forma positiva? Eh, principalmente yo no puedo ayudar a nadie. ¿tá? Eso es importante, que ninguno de nosotros podamos ayudar a nadie, a no ser que alguien te pida ayuda. Entonces, o sea, es importante saber que te tenés que ganar el respeto para poder hablar. Entonces, cuando hablo, nunca tengo contradicciones, porque yo estoy esperando siempre que alguien me consulte. O sea, jamás voy a ir predicando esto por la calle, ni diciéndole a la gente que tiene una solución si me viene a ver. Entonces, la idea es que, que puedan... Este, eh, reconocerse y eh, va a reconocer eh, lo que quieran preguntar cuando están en búsqueda, recién en ese estado pueden llegar a, a, a escucharme, si no, no, no, nunca van a llegar. Entonces, no vale discutir de nada porque cada uno tiene su verdad. Y bueno, desde el punto de vista de que cada uno tiene su información, eh, no tiene sentido discutir desde ningún tipo de ni de política ni de nada, no solamente. Eh, informarse uno con otro, solo estamos para informarnos, sería eh, evolucionar, ayudándonos unos a otros, ¿no? Todos nos necesitamos, entonces este, la idea es informarnos, aceptar, Mi eso no quiere decir que hagan todo lo que yo diga, pero sí este, sacar su propia información, por eso digo, no me crean nada, pero sí saquen su propia información, ¿sí? Eso es interesante. Así que no hay contradicciones en ese caso, ¿sí? Nunca te vas a encontrar con alguien que te contradiga, porque es siempre que. Como, es un tema como más eh, voluntario, ¿no? Cuando alguien quiere hacerlo. Sí, en realidad, eh, cuando muchas veces yo pido autorización, si estoy en algún lugar, lugar yo le digo, yo tengo otra información, si quieren escucharme, yo la puedo decir. Eso es te pedir un permiso. Al pedir un permiso, mucha gente reacciona, no, nada que ver, ¿qué estás diciendo? Y se enojan. Este, rechazan muchas cosas que digo este, y las acepto totalmente pero sé que en el fondo nosotros transmitimos fotones ¿tá? cuando nosotros hablamos transmitimos fotones que tiene que ver con eh, más fotones es porque mucho amor de adentro yo lo que hago lo hago con amor y eso llega sí o sí eh, en frecuencia ¿sí? Eh, o sea que nosotros estamos todos conectados eh, no hay forma que yo diga algo ¿sí? eh, eh, sin corazón no va a llegar a nadie o sea, que por más que leas mucho, si no lo sentís, no lo podés transmitir. Cuando lo sentís, podés transmitir. ¿tá? Por eso, eh, muchas personas que saben mucho, pero no le llegan a nadie, y muchos que parecen que saben menos o tienen menos títulos y le llega a todo el mundo. ¿tá? Esa es una gran este, posibilidad de darnos cuenta cómo es que nos conectamos uno con otro. A través telepático y amor, empatía. ¿Sí? que vos decís, la verdadera transformación que decimos en el coach, es que el otro esté eh, predispuesto a, a esa transformación. Una vez que está predispuesto es ahí donde le llega. Y con las enfermedades también, y si hablamos de las religiones, hablamos de que el ser superior dice que todos somos Dios en acción. Eh, se habla así desde la historia. Después, bueno, se fue modificando a través del hombre y cada uno cree lo que quiera creer y la fe que tenga que tener, que eso también es maravilloso, poder lograr tener fe en, en lo que sea, pero tener fe. Y Dani, yo quiero preguntarte cómo esto impactó en tu vida, esta situación, este cambio en donde sos escucha activa, podemos decir permanentemente de todas las personas que llegan a vos y que te siguen. ¿Cómo, ¿Cómo impactó? ¿Me decís? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevo? Bueno, en realidad, principalmente es una satisfacción muy grande. Es un reconocimiento que, no, que voy adquiriendo día a día sin darme cuenta, ¿no? Pero después me doy cuenta, porque yo también me asombro este, de la experiencia que voy teniendo, porque yo voy aprendiendo día a día a través de tantas personas que vienen a consultarme. Entonces, a veces digo, uy, pucha, mira todo lo que dije. Yo también me, me llevo mi sorpresa. Este, lo más importante es. Que, que las personas se sientan bien, que las personas logren una, un, una mejora, y muchas personas se resisten ¿sí? eh, al principio, y después de un tiempo vuelven. Esto es muy común, ¿sí? porque la, más las personas adultas no quieren modificar su forma de percibir, porque es lo que ya aprendieron. ¿sí? Yo expliqué el otro día en el programa que un, un experimento científico como los monitos, eh, todos los monos comían la papa, no sé si lo conocés se comían la papa y se gastaban los dientes ya cuando eran ancianos, entonces el científico le enseñó a los monitos chiquitos, a uno solo, y enseguida todos los demás monitos aprendieron a lavar la papa, pero los monos grandes no lavaban la papa, o sea que se, se resistían porque ellos ya estaban, ya sabían eso, no iban a cambiar. Ahora, otra cosa más extrema para contarles es que todos estamos conectados en esa red cuántica, que en otras islas, que estaba son islas, ¿no? Donde estaban los monitos. En otras islas también modificaron los monitos chiquitos. Sin verlo. O sea, solamente sintiendo. Por eso cuando ustedes se preocupan por esta situación del mundo, yo les digo, no se preocupen por el mundo, preocúpense por su propio clan, por sus seres queridos, porque la resonancia va a ser que mejore todo nuestro entorno. O sea, que cada uno deje de preocuparse tanto por el afuera y ocúpese por dentro. ¿sí? Cada uno ser, eh, encontrarse con uno mismo y en vez de poder este, sanar con papá, mamá y hermanos, que el inconsciente es lo único que reconoce. Papá, mamá y hermanos, todos tus amigos serán tus hermanos, en representación simbólica inconsciente. Y mamá, en el caso de los varones, nosotros eh, vamos, nuestras parejas van a ser unas madres simbólicas y el padre también va a ser un jefe, puede ser eso, o algo que represente o como una autoridad. ¿sí? Así que cuando sanamos, todo nuestro entorno se modifica a través de esa misma frecuencia. Bueno, ah. diga, díganme, me desenchufo. ¿sí? ¿eh? Toma agua, Dani, toma agua. Bueno, tomo CDS. Puede ser. <risa> Oye, qué, qué bonita enseñanza, ¿no? ¿Cierto, Cari? Eh, nos, nos, va, nos va aquí llevando con la conversación todo el tiempo. Tal, sí. tal cual, viste, es que eh, por eso te digo, quien quiere, va a escuchar, quien tenga ganas de escuchar y que sea para él. Yo siempre digo en la radio como que no, no a todos le va a impactar de la misma manera lo que dice el conductor, ¿no? Uh -huh. y, y le va a llegar a quien justo. Tenía que llegarle. Eso sí que es obra de... Esa resonancia habla del amor que tengamos cada uno de estos, del liderazgo, ¿no? El liderazgo personal. Claro. Este, entonces ese liderazgo que poder elegir lo que uno desea y quiere hacer, ahí está transmitiendo amor. ¿Sí? Tal Conectándose cual. con la fuente, el espíritu sería. Conectándose con lo que uno más le gusta. No condicionándose a lo que uno cree que tiene que hacer. Y siempre viviendo en gratitud. Por eso digo, yo cada día voy aprendiendo a vivir más en gratitud, este, o sea, no pretendiendo que la vida sea como yo quiero que sea, eh, aceptando sería, y, y bueno, eh, aparte, me estaba perdiendo, te quería decir otra cosa más en el medio, pero sería, eh, aparte de, de vivir como papá, y estar orgulloso de mi hijo, eh, conectarme con lo que más deseo, ¿sí? esa es la mejor forma de transmitirle a él. Ahí. Bien. Es un gran papá. Es un gran papá. Te, la lo papá. Tiro, te lo tiro, te lo tiro porque está buena eso. Sí, pues mira, el, pues para los que somos padres y todo eso, tener, eh, o sea, la educación y todo lo que nosotros desarrollamos a través del fundamento del amor es una cosa bien, bien importante, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que vamos ahí. Cari, entonces, cerramos por esta instancia. Cerra bueno. Cerramos con, con una pregunta poderosa, ¿sabes? Uh -huh. Me toca a mí siempre, pero bueno, está bien. <risas> adelante con eso, de acuerdo. Eh, Dani, una, una pregunta importante, no, no tanto como una pregunta, diría yo, sino más bien como eh, pedirte que a las personas que nos están escuchando les des ese mensaje de fraternidad, de, de, de unión, amor, esperanza, acerca de, de sus opciones de vida y lo que pueden lograr hacer y lo que pueden llegar a desarrollar en, en sus vidas particulares. ¿no? Y más en esta situación ¿no? que estamos viviendo, decís, por este, por este tema. Bueno, yo recién les, les adelanté un poquito la, la respuesta de esto, que tiene que ver con que eh, aléjense del miedo, ¿no? El miedo baja el sistema inmunológico, ¿sí? eso es principalmente. Eh, el, el, el COVID no es peligroso ¿sí? peligroso es la intención quizá que pueda haber atrás pero el COVID no es peligroso entonces sí hay que cuidarse ocuparse, pero ocuparse de qué de nuestro, tenemos el tiempo, es ideal el tiempo para dedicarnos a nosotros mismos a, a nuestro clan, a nuestra familia a la unión, a los valores eh, pensá que cada una de las personas que ha, que ha trascendido <ríe> en esta pandemia eh, yo digo que mi casa es una ram una rama es un lugar curativo, un lugar donde mi paz, mi refugio, sí y las personas no se pueden encontrar en paz en su casa, quiere decir que hay algo que está viviendo en incoherencia. Entonces, eh, poder encontrarse con uno mismo para saber que pueden disfrutar de donde está, armar su lugar, su espacio, y darle valores a las cosas que realmente eh, tengo, no las que quisiera tener. ¿sí? Entonces con eso se van a encontrar con el amor, eh, con el amor. Y bueno, y con eso va a resonar para que todos estemos mejor. Todos nos necesitamos y todos te necesitamos a quien nos escuches. Así que si vos haces desde tu casa, es muy posible que a mí también me llegue, que estás bien. Así que gracias a ustedes por invitarme. Maravilloso, gracias a vos, Dani, siempre es un placer tenerte en la radio, así que muchísimas gracias, y, y esta resonancia, como vos bien decís, y esta unión que siempre hablas en todos tus programas, ¿no? Esa unión entre todos. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani, un espacio de mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el programa, seguimos con Mix Internacional, Xavi, qué es lo que se viene. Bueno, ahí tenemos un personaje bien bien importante, bien eh, conocido. Es, como te decía hace un rato, viene de Estados Unidos. Creo que ya está por aquí en nuestra sala de espera. ¿Lo dejamos entrar de una vez? Ahí está. Ah, ya estamos. Ahí, ahí está llegando. No lo vemos todavía, ¿no? Creo que ya está aquí con nosotros. Eh. Hay que prender cámara, le podemos decir a nuestro invitado. Uh -huh. Ya estaba prendiendo, volvió a apagó. Estamos en, vivo. ¿Qué pasa? Estamos en vivo y en directo. Pero bueno, esto es Mix Internacional para todos aquellos que se están sumando a, esta, a este programa. Nosotros vamos a estar hasta las 9 de la noche de hora argentina para compartir con ustedes un debate impresionante y entre, entrevistas que impactan. Sí, así es. Bueno, eh, mientras tanto, mientras vamos, eh, esperando que Silvino nos ah, vea... Aquí está, ya llegó. Ok, aquí estoy. Aquí estoy, un poquito de problemas técnicos, pero aquí estamos. Muy buenas ¿Está? tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, Silvino, muchas gracias. Tarde. Muy bien, la... muy bien. Javi, Andrea, Karina y... Sí. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenido a Radio Mix y bienvenido a Mix Internacional. La verdad que es un placer tenerte acá en la radio junto a y, y bueno, y conocernos un poquito más y que la gente conozca de vos un poco más. Claro que sí, soy todo de ustedes. Eh, ustedes díganme qué hago y con todo gusto. Bueno, Silvino, mira, este es... es esto es la radio es un espacio diferente. Eh, muchos programas de, de nuestro gremio, más de los conferencistas y más, estamos como que centrados a hablar de un tema en específico, y hablamos de ese, todo el tema, todo el tiempo hablando del tema, aquí es más, más abierto, ¿no? aquí es más, más participativo. ¿no? Eh, nuestra sección, eh, estamos en, en un tema que se llama Hombres que lideran e impactan, y entonces, pues, queremos saber un poco más de, de tu carrera, de lo que has logrado, y que le compartas a las personas que nos están escuchando ¿Cómo has llegado a donde estás y los impactos que has logrado tener? Claro que sí, pues bueno, ¿qué, qué, tema, tan, qué tema tan interesante? Ahora sí que, eh, así como me lo pones bien relajado el tema, tienes toda la razón. Cuando estamos en una conferencia tenemos un, un tema en específico y, mm. y nos eh, alineamos a ese tema. Entonces, ahora que me lo pones, pues ya me puedo relajar un poquito, ya este... Ya puedo, ya puedo ser de, eh, eh, bueno, todo de ustedes. Eh, la, la historia de, de, de Silvina Escareña, ahora ya hablando entre, entre amigos, eh, pues bueno, ha sido yo creo que igual que toda la de, de, de las personas que emigran a los Estados Unidos, porque les cuento, estoy en Estados Unidos, como ya saben, eh, me imagino que algunas personas, soy el presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas aquí en Estados Unidos, eh, y pues bueno, eh, en mi carrera profesional eh, he tenido muchas, muchas aventuras. Eh, gracias a Dios eh, soy, eh, soy arquitecto y estoy estudiando en este momento, en este momento estoy estudiando lo que es la ingeniería en logística eh, internacional y estoy estudiando una licenciatura en eh, derecho internacional. Todo esto aunado a los... Um, a los proyectos que tenemos, porque actualmente soy el presidente de, de operaciones internacionales de una empresa de insumos médicos. Entonces, estamos trabajando alrededor del mundo eh, y, y la manera en que, que impacta este tipo, de, este tipo de empresas, ¿cómo, cómo impacta al mundo? Pues, eh, sencillamente, hay una gran demanda de productos, en este caso, eh, para sanitizar eh, el, esta eh, pandemia que eh, nos ha puesto eh, pues muy mal económicamente algunos países y en la cuestión de la salud eh, hay mucha deficiencia en cuestión de estos productos. Entonces, ¿cómo estamos impactando? Pues haciendo que todos estos países tengan los productos que necesitan, que el sector médico tenga todo lo que necesita para seguir ayudando a los pacientes, en este caso. Eh, pues desafortunadamente de, de este de este virus. Eh, en la cuestión personal, eh, yo les podría decir que la manera que, que, que su servidor eh, ha podido impactar es porque me he envuelto en muchas de las actividades eh, que uh, que están dirigidas a nuestra comunidad inmigrante en Estados Unidos puesto que gracias a Dios y gracias a, a la confianza que hemos eh, podido lograr de las personas, eh, ahorita también, gracias a Dios, soy el presidente de la coalición pro inmigrantes eh, de mi estado. Entonces, pues es una bendición poder ayudar a tantísima gente, a poder estar ahí para ellos eh, en, al, en las, los problemas que tienen el día a día, eh, gracias a Dios también tenemos, eh, en este caso, a todos los consulados eh, latinoamericanos de nuestro lado. Trabajamos con ellos todo el tiempo para ayudar a nuestras comunidades eh, y todas las necesidades que tienen. Entonces, en cuestión de empresarial, gracias a Dios estamos ayudando al mundo con esta, con esta pandemia, a llevarles lo que necesita al sector médico para que sigan atendiendo y en el sector humano estamos ayudando a las personas que tienen necesidades, sus vidas, sus necesidades diarias eh, aquí en el estado. Entonces, es muy reconfortable saber que podemos ayudar a tantísimas personas y que hay otras más que se nos unen porque ven que estamos trabajando día a día por el bien común. Entonces, es muy reconfortante ver que muchas personas se unen a estas causas nobles. Ahora con esta, con esta eh, presidencia que tenemos eh, también en, en Estados Unidos, pues bueno, estamos levantando la voz de los, eh, de los inmigrantes, estamos haciendo que más personas escuchen a toda nuestra comunidad y de esa manera sepan quién en realidad está detrás de todos estos, eh, de todos estos movimientos que son tan beneficiosos para nuestra comunidad. Me quedo, me quedo con esto. Dos, eh, dos aspectos, ¿no? Eh, la parte, dos aspectos vulnerables del ser humano, ¿no? Esto, eh, estás en este momento en un país donde su presidente, eh, toda persona inmigrante, es como que es descartable, ¿no? Como no le presta la atención que debería presentarle. Acá decimos en mi país, en Argentina, que la estás remando en dulce de leche con un presidente así de Estados Unidos. Es decir, está cumpliendo un rol muy, pero muy importante, me imagino, para todas aquellas personas que quieren vivir en libertad y sobre todo en paz. ¿Estoy equivocada? ¿Cuál es ese abrazo que le estás dando a esos inmigrantes? En este caso eh, tocó un punto muy, muy sensible porque es cierto, nosotros en este, en, en este específico tema eh, trabajamos con las organizaciones gubernamentales para que todas las personas tengan la misma igualdad. En este caso, las, las víctimas eh, de cualquier abuso, de cualquier en eh, general, eh, nosotros tenemos el control de todo lo que está pasando y las oficinas gubernamentales siempre se están reportando, en este caso, con eh, las agencias con las que nosotros cooperamos. Eh, y es muy importante también eh, poner en, en la mesa que las personas siempre van a confiar en una, en una imagen inmigrante porque las, la imagen, por ejemplo, gubernamental, siempre les va a traer un poquito de desconfianza. En estos tiempos de hostilidad, desafortunadamente, como lo acaba de decir, hay una hay un sentimiento encontrado con la presidencia que en este momento está en el país. Sin embargo, la gente se siente de alguna manera protegida de saber que las personas que están eh, lidereando todas estas organizaciones estamos luchando para que todos sus derechos sean cumplidos y para que si tienen alguna necesidad, también tenemos la, el poder y la potestad de luchar por ellos a capa y espada. Entonces, sí es cierto, hay una hostilidad tremenda en el país. Sin embargo, la gente está confiada en los líderes comunitarios. En este caso, hay muchísimos a, a, a través de, del país y se acercan. Entonces, eso hace una unidad muy importante y la comunidad está muy unida en este momento gracias a esa hostilidad que así como bien las cosas malas siempre nos hacen reagruparnos, yo creo que esto, así como la pandemia, nos hace unirnos más y, y somos más fuertes a, a el día de hoy. Entonces, eh, de lo malo hay que sacar lo bueno y lo bueno es que estamos más unidos que nunca. Qué bueno, interesante. Hace, hace algún tiempo pues, eh, escuchábamos un concepto y hay, hay muchos que lo manejamos, pero otros que no, ¿no? Es el concepto de los dreamers, ¿cierto? Entonces, eh, primero para que nos cuentes, o para, que algún, para los que no lo saben, eh, ¿Cómo es el, el tema de, del dreamer? O sea, ¿qué es el dreamer y qué opciones de pronto tiene ahorita, más con la situación de Donald Trump, que es el que está como eh, colocando barreras? ¿Cómo nos ha ido con ese tema? Bueno, en la cuestión de los dreamers les cuento que es algo, bueno, ya todos lo saben, eh, que fue un logro muy importante de la administración eh, anterior del presidente Obama, eh, que fue... Eh, pues una ayuda temporal, como un, un, una curita en esa herida tan grande, sin embargo, pues puede mucho beneficio para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes en este caso. Eh, los dreamers, el tema es muy delicado, puesto que son las personas que están en este caso con el futuro de Estados Unidos en sus manos. Fue una muy buena maniobra de, del presidente Obama, puesto que ahora ellos tienen muchas ventajas sobre los demás inmigrantes. Ahora ellos pueden tener estos trabajos que no podían acces, accesar eh, en, en administraciones anteriores. ¿Cuál es el tema ahora con el presidente Trump? Eh, ¿Decide cancelar eh, este, este programa? Sin embargo, las buenas noticias es que no pudo hacer absolutamente nada. Quiso bloquearlo y no lo logró. Entonces, sigue todo igual como lo dejó el presidente Obama. Siguen, eh, siguen aceptando aplicaciones. Eh, él estuvo, el presidente Trump ha estado eh, tratando de, de, de bloquear estos programas eh, por la política anti que tuvo en su campaña y es una agenda que, que tuvo pues bueno, para lograr el voto, el voto popular. Sin embargo, pues no se ha podido eh, concluir y concretar ese, ese plan y al día de hoy el programa sigue vivo y creo que más vivo que nunca. Y la cuestión de los Dreamers es que ahora más aplicaciones se están llenando, más personas se están beneficiando de este programa y ha sido muy beneficioso para la comunidad puesto que ahora ya tenemos representaciones en muchas partes, eh, gracias a estas personas eh, tan maravillosas que son los dreamers. Unas personas que pudieron pasar de ese umbral de no saber quién eran, de no tener esa, identi esa identidad, a ser ahora unas personas que están integradas al 100% en la comunidad. Entonces, es, ese fue un logro muy bueno del presidente Obama, y al día de hoy, pues sigue vigente como él lo, lo dejó en la pasada administración. Muy interesante. Y seguimos en el otro aspecto que eh, Silvino impacta. Impacta en la salud, en llegar a tener todo el suministro que necesitan los, los médicos. Esto, si entendí bien, quiero que me expliques cuáles son esos suministros que vos representás y en los cuales le haces llegar a un sector muy importante en esta pandemia. Claro que sí. Eh, esto es algo también que más que más que negocios es un proyecto de vida, es un proyecto humanista en donde, eh, por ejemplo, en, en este preciso momento eh, en, en África eh, hay una escasez tremenda de lo que es la protección personal para los médicos. Entonces hacemos todo lo que está en nuestras manos para que lleguen a como dé lugar, para que llegue a ese sector. En, en México, otro ejemplo, eh, el gobierno ha puesto algunos tipos de, de, de, de trabas, por así decirlo, para que los insumos lleguen de otros países que no están dentro del Tratado de Libre Comercio. Eh, y sin embargo, hemos podido hacer negociaciones para que sean un poco más flexibles y que en esta pandemia den un poco más de oportunidad para que puedan llegar todos estos insumos a su destino final. En este caso, al sector salud, que es el que más golpeado ha estado en, en esta pandemia, se han agotado todos los insumos y pues hemos hemos logrado eh, suministrar eh, mucha cantidad de estos, eh, la redundancia, suministros para que sigan operando. Eh, al, al día de hoy estamos eh, impactando no solamente Latinoamérica, no solamente África, estamos llevando los productos que nosotros tenemos al resto del mundo. En este caso, eh, eso es una, una bendición poder ser parte de, de, de esta organización a la cual eh, respeto y admiro mucho por la gran, eh, eh, el sentido humanista con el que se desempeña, puesto que también, aparte de lo que hacemos con los insumos médicos, tenemos organizaciones que se dedican a hacer eh, obras de caridad, en este caso organizaciones que tienen... Eh, Uh, dentro de los hospitales si hay alguna organización de lado eh, apoyamos a ellos para eh, con donaciones eh, significativas para que sigan eh, operando, eh, hay muchas fundaciones que tenemos eh, cobijadas bajo nuestra empresa entonces eso es lo que me mueve como ser humano a seguir eh, perteneciendo a esta gran industria porque así podemos llevarle no solamente los insumos a los hospitales, pero también a las personas que no tienen recursos, darles ese aliento de que pueden contar con lo que necesitan mientras que sus, eh, sus seres queridos están en una situación desafortunada. Entonces, es una labor muy ardua, pero el equipo es muy grande y lo tenemos trabajando todo el tiempo para bien de la comunidad en este, en este sentido. Excelente. Oh, no, paran, no paran de trabajar, me gusta eso. Claro que sí. Muy bueno. bueno, sí, esas actividades que estamos hablando, ¿no? Primero, eh, la habilidad que has tenido para dirigir organizaciones y demás, y ahorita todo lo que es ayuda humanitaria y demás, ¿cierto? Y lo estás complementando muy bien con la organización de la cual hacemos parte, que es la Cámara. Entonces, cuéntame cómo ha sido tu experiencia eh, pasar de entonces sentir sentido humanitario y liderar empresas, ahora estar dentro de la Cámara y también brindar un poco de, de conocimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia actual o nueva? Bueno, pues les cuento que, que es algo, que, como luego dicen, que nos, en, yo he estado en el, en el medio del espectáculo por muchos años, eh, les cuento, eh, tengo algunos discos grabados con algunos eh, a, agrupaciones, entonces tengo algo de experiencia en el medio artístico, sin embargo, la Cámara Internacional eh, es una plataforma que me ha podido eh, llevar a darle voz a todas estas personas que posiblemente no la tenían. Y el hecho de que esta pandemia, que esta pandemia nos haya cambiado el rumbo y que en este momento esté logrando que estemos en esta entrevista, en esta charla, eh, ha sido de alguna manera gracias a ello porque de ahí es de donde nacen todos estos contactos, toda esta red, este networking que, que nos ha llevado eh, a unirnos virtualmente. Porque hasta, hasta la pandemia, esto de la, la comunicación virtual era, era un poco obsoleta. Y ahora, gracias a la pandemia, no le podemos agradecer otra cosa, pero gracias a la pandemia, eh, pues nos estamos conectando con ustedes, estamos conectándonos con, con amigos alrededor del mundo. Nuestra familia ha crecido enormemente. La Cámara de Conferencistas nos ha hecho crecer enormemente en este caso. Y pues vean, eh, tenemos eh, amigos y hermanos en prácticamente todos los países eh, de nuestro continente, en donde estamos constantemente en comunicación. Y eso, esa experiencia ha sido maravillosa. Eh, ahorita en Estados Unidos se ha levantado una eh, una ola en donde todo mundo quiere pertenecer de alguna manera a estas asociaciones, eh, en este caso a la Cámara de Conferencistas, porque ven la unidad y ven la familia tan grande con la que se está eh, contando. Y eh, pues gracias a, a Javi, no me dejará mentir, eh, la gran la gran este, cantidad de, de hermandad que estamos creando en este momento gracias a esta plataforma. Sí, es cierto. Realmente porque nos permite estar con... Aquí estamos tres de la cámara y Estados Unidos, Argentina, Colombia, y estamos felices charlando un rato. Es importante. Claro, claro que sí. Eso es un gran logro y, y, y digno de, de agradecerlo. Claro que sí. Bueno, Sabe, para ir cerrando ¿no? esta entrevista que impacta con Silvino, la verdad que un gusto conocerte, me encantaron tus palabras. Pero él es el que da el broche de oro de la pregunta al entrevistado. Lo pone en un lugar impactante para los que están escuchando. ¿Sabes cuál es la pregunta? Okay. El broche de oro. Para la pregunta durísima. Ok, perfecto. Todo listo. No, Silvino, primero agradecerte por, por, por tu tiempo, por eh, haber estado con nosotros en esta conversación tan amena. Eh, a veces cuando hablamos de la radio se asustan un poquito, pero no, es, es, es una conversación agradable. ¿Mm? Claro. Más, bien, más bien me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia que nos están escuchando acerca de todos esos propósitos que tienen, que no han podido desarrollar, pero que seguramente con el ejemplo, como lo que tú desarrollas, se puede llegar a desarrollar. ¿sí? Entonces tu mensaje a ellos para que todo eso que tienen guardadito lo puedan desarrollar y puedan generar sus propósitos de una manera adecuada. Claro que sí, pues el mensaje es que el límite lo pones tú, el límite lo pones tú, no hay ningún límite, eh, bien lo decía el señor John uh, Maswell. Uh, tu, tus negocios están de este tamaño, eh, tu liderazgo está de este tamaño, entonces no hay mejor manera de hacer crecer tu negocio y tu vida personal más que instruyéndote educándote y esa es mi esa es mi, mi estandarte hay que educarse todos los días hay que aprender todos los días porque esa es la mejor herramienta para salir adelante en este caso no hay límites el límite es es el que tú te pones entonces eh, adelante esto solamente es es pasajero no hay nada escrito porque tú lo estás escribiendo día con día. Tu historia la comienzas tú y la terminas tú. Adelante, mucha suerte, bendiciones para todos. Fue un, una excelente charla, muchas gracias por la invitación. Y pues ahora crece la familia. Ahora ya tengo a mi hermano Javi y ahora tengo a mi hermana Karina. ¿Qué tal? Seguimos <risa> creciendo. Seguimos creciendo, no tal cual. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias. Lo tiene un amigo, se me pegó, si ¿sí sabes quién es. Ah, sí, claro. ¿Cómo no saberlo? <ríe> cómo no saberlo. Se me, se, que se, que se sí? me disparó, después dice que me lo estoy copiando. Se me disparó. <ríe> no, <ríe> mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias y muy agradecido con la invitación. Eh, por Después a sus órdenes. Perfecto. Un placer, vamos Entonces, a seguir. Entonces, en en contacto. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, seguimos con el programa, seguimos con Mix Internacional, desde Pinamar, desde Colombia para el mundo. Se viene una segunda etapa de este programa que se llama El Debate, el Gran sí, de Debate Cram. Sí. Hoy tenemos un tema bien chévere para, para debatir, Cari, ¿cierto? Vamos a hablar de, de las redes sociales. Y tenemos unos invitados que son bastante, bastante intrépidos con el tema. Entonces vamos a, a conversar bien a menos esta, esta horita que tenemos de debate. Perfecto. Bueno, vamos a, a decirle a los invitados, ¿no? Que ya se puedan ir prendiendo sus cámaras. Nos faltan dos, ¿no, Sabi? Sí, sí, nos, nos hacen falta dos. Eh, pero ya tenemos en sala a, a Paulo que viene desde Ecuador. ¿Me, sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Y Helen, que viene desde Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Ahí me, yo me voy aprendiendo, ¿no? Estas creencias y costumbres de cada país que realmente me, me, me encanta, me encanta aprenderlas. Bienvenidos, bienvenidos a la radio. Muchas gracias. Sí, señor. Perfecto. Hola amigos, eh, espero que se oye, puede oye, escuchar bien. Sí. sí, sí, sí. Si ¿Están escuchando? Si están escuchando la radio, ahí hay que apagarlo porque hace eco. Estamos en vivo en Mix Internacional. Ahora sí, creo que escuchamos. ¿Escuchas, Pablo? No escuchas. A ver, vos habla, a ver si te escuchamos nosotros. Habla vos, vos. Pablo, ¿nos escuchas o no nos escuchas? No, no. Helen, tú sí nos oyes bien, ¿cierto? Pero tienes apagado el micrófono. Yo, los, yo sí los escucho. Bien, perfecto. Sí, Pablo, nos tocaría nos que revisaras tu sonido para ver qué es lo que pasa. Y pues bueno, yo creo que le vamos dando la palabra a Helen, pues para que se vaya presentando y nos cuente acerca de su vida, sus propósitos y los resultados que ha tenido últimamente. Ok, bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Xavi y a Karina por la invitación. La verdad es que es un privilegio estar aquí con, con ustedes. Eh, es un honor que me haya Ahora sí me, me puedes escuchar, Javi, me pueden escuchar. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Listo. Dale. Es un honor que me hayan invitado a su programa. Y quiero decirles que muchas gracias. Mi nombre es Helen Navarro Chinchilla. Soy de un país pequeño pero hermoso llamado Costa Rica. Costa Rica, pura vida. <ríe> en, donde, en donde tienen las puertas abiertas para cuando quieran venir a conocerlo. Uy, oh, qué lindo. Tengo un, un gran amigo eh, eh, que de ahí, de Costa Rica, que siempre está participando también en la radio, este Luis Castro Blanco, un médico, eh, así que esto de pura vida, lo sé, y muy lindos lugares. Él siempre manda fotos, la verdad que tiene muy lindos lugares. Chiquito pero poderoso. Sí, chiquito pero hermoso. <ríe> bueno... Muy, muy gratos recuerdos. Tuve la oportunidad de estar con Helen en la batalla de speakers de Costa Rica. Ajá. visto el talante de esta mujer cuando tuvimos en la presentación de los personajes, Helen? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando Ay, sale la presentación y era el hombre sin cabeza, si no lo recuerdo mal, ¿no? Sí. sí. Y sale el con una representación matadorcísima. Sí, sí, Eso nos llevó a otro planeta. Estuvo muy bueno. sí. sí. Fue una, una representación, un poco, bueno, nunca había hecho esa actuación, pero, pero salió, salió. Sí. Ahora me dieron ganas de verla, con pero todo lo que hablaron. Al final. Bueno, y, y, mi amigo Pablo, y mi amigo Pablo, que tiene una, una, una, una acreditación muy importante ahorita, es uno de los primeros Junior Speaker acreditados en América, entonces, eh, muy bonito tenerlo acá en el programa. Y pues, adelante, Pablo. Cuéntanos acerca de tu vida y lo que has logrado. Ahora sí, Javi. Ahora sí, Cari, eh, Helen, qué bueno conocerte. Ah, bueno, pues, eh, fue algo de casualidad. Claro, la casualidad no sé si existe, ¿no? Pero eh, estuvimos eh, investigando un poquito y ¡pum! nos encontramos con Javi, con Alejandro, con otros. Y empezamos todo un proceso junto con mis compañeros y entramos en esto del, de la Cámara de Conferencistas Internacional y me rompió la cabeza. Yo pensé que sabía hablar en público y me di cuenta que no sabía hacer nada en público. Así que fue genial. Bueno, yo soy ecuatoriano, tengo 42 años. Uh, ustedes lo pueden ver, ya el tiempo ha pasado. Hace rato estaba escuchando cómo le estaban... Eh, cari eh, le estaba diciendo lo a Javi, ¿no? De de que sí, que se olvidaba las cosas. Yo, yo te entiendo, yo te ah, entiendo. Ah, sí, sí. No, muy bien, excelente. Qué atento, qué atento que está Pablo. Vamos a ver cómo va a estar para el debate. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, buenísimo, Pablo. Muy lindo tenerte y bueno, y, y estar esto, ¿no? Compartiendo culturas, un poquito de cada país, como decía antes, que es tan importante, y llevar a la gente un poquito de ustedes para el mundo, ¿no? De su país, de sus costumbres, así que muchísimas gracias para mí, es un placer tenerlos acá en Argentina, en un lugar costero, Pinamar, una ciudad chica sí. pero también hermosa, con bosque y mar, como siempre decimos. Claro que sí, y tenemos ya en sala a nuestro siguiente invitado, eh, al cual le podemos decir que prenda su cámara, no a Denis. Denis, sí. bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto también, Javier, gracias por la invitación. Por claro favor, sí. un placer, un placer tenerte. Bienvenido a Radio Mix. Bienvenidos a la radio. Bueno, nos no hace estás? falta que llegue por acá, Leslie, eh, pero sí. pues eh, yo creo que vamos avanzando, ¿cierto, Cari? Tal cual. Podemos ir avanzando eh, mientras esperamos a, a nuestra compañera, ¿Le podemos ir diciendo cómo es el desarrollo de este debate, si te parece, Xavi? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, van a estar exponiendo durante cinco minutos lo que ustedes opinan de este tema tan importante. Xavi, el tema del debate del día de hoy es... Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Y el tema puntual de nuestro debate es, ¿las redes sociales nos informan o más bien nos desinforman? Es un punto importante a tratar. Entonces van a tener cinco minutos cada uno para exponer. Después de esos cinco minutos, ustedes tienen derecho a hacer dos preguntas a algunos de sus compañeros. Pueden ser al mismo o pueden ser diferentes. Esas dos preguntas las tienen que formular en solo un minuto. La respuesta es en dos minutos y después para el cierre tienen dos minutos de exposición para cerrar este debate. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Perfecto, Perfecto. muy bien. Bueno, arrancamos entonces con el debate. ¿Qué te parece si con Helen arrancamos, ya que es la dama presente en la noche de hoy? Estábamos okay. en lo mismo, iba a decir, las niñas comienzan porque son la representación. Okay. Entonces, bueno. Mi amiga Helen, entonces danos tu posicionamiento acerca de nuestro debate, nuestro tema de debate. Te dejamos por cinco minutos, entonces, adelante. Ok. Las debes... Perdón, las redes nos informan o nos desinforman, ¿verdad? Existen muchos tipos de redes ahora y son muy importantes, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado con las redes. ¿Por qué? Porque necesitamos la información para estar informados, pero también muchas veces lo que sucede es que generamos informaciones falsas que más bien son un peligro hay que tener cuidado con eso porque mucha gente sin estar bien enterado de la información lo difunde y qué pasa con eso cuando hacemos algo así podemos poner en peligro muchas muchas situaciones podemos poner en peligro muchas familias podemos poner en peligro empresas incluso hasta nuestro país entonces cuando Tomamos la decisión de utilizar las redes, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener primero, ser respetuosos, después tener ética profesional, después, después tenemos que ser personas que se averigüen bien lo que están haciendo para no decir algo que no es cierto. Vamos a trabajar con ejemplos. Ahora que estamos viviendo esto del COVID, por ejemplo, aquí en mi país... A nosotros nos dicen, tenemos restricción para las placas de los vehículos. No podemos eh, circular todos los días. Pero en las noticias nos anuncian qué días se pueden y qué días no. Pero eso está cambiando conforme pasan los días. Entonces viene y a Helen le envían un mensaje. Y resulta de que yo lo veo y digo, mira, hoy sí puedo circular. Salgo a la calle y entonces cuando estoy afuera de la calle me para un tráfico, me detiene un tráfico perdón, y me dice que me va a quitar las placas y que me va a cobrar una multa. Yo me enojo y me pongo a pensar por qué si yo vi el mensaje que me, me enviaron por WhatsApp y decía que, que podía circular. El tráfico me dice, no, usted no podía circular hoy, usted no se enteró bien de las noticias, usted no se enteró bien del mensaje ahí es donde quién cometió el error lo cometí yo porque porque no solamente me fui por el primer mensaje y lo importante en esto es que averigüemos en diferentes fuentes para estar totalmente seguros antes de tomar una acción el error fue mío otro ejemplo ahora con esto igual Resulta que a mí se me ocurre decir eh, anónimamente, porque en las redes sociales sucede montones, que la gente no, no da un mensaje y dice, ok, Helen Navarro está enviando un mensaje en mi número de cédula tal para que la gente vea quién lo está enviando. Lo mandamos anónimamente. Entonces digo, bueno, a mí se me ocurrió decir, ya existe un medicamento casero, que me puede hacer que no se me pegue el COVID. Y doy la receta. Cogemos un vaso, le echamos medio de cloro, medio desinfectante, le echamos unas cucharadas de café, unas gotitas de whisky, unas semillitas de naranja y nos lo tomamos en ayunas y así no se nos pega el COVID. Aquí el peligro es cuando hay una información falsa que en lugar de estarnos informando, nos estamos desinformando, Aquí hay dos reacciones. Está la persona que se queda. Esa está loca con lo que está diciendo. Y hay otra reacción donde una persona se puede quedar dudando y dice, ¿será cierto? ¿Será de verdad que si yo me tomo eso, eh, no, no se me va a pegar el COVID? Entonces, jugamos con la vida de las personas. Atentamos. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos en las redes, con lo que divulgamos en las redes. Hasta no estar seguros de que algo es verdadero, lo podemos difundir. ¿Cuántas personas han tenido problemas familiares? ¿Cuántas personas han tenido problemas en sus negocios, en su trabajo? Otro ejemplo. Eh, a mí se me ocurre decir que el Banco X eh, resulta de que ese día eh, eh, la gente... ¿Verdad? Eh, perdón, ese día el banco decidieron decir que robaron información. Entonces, lo mando y toda la gente se pone alborotada, se va al banco y saca, la, eh, saca el dinero y esa entidad queda en quiebra. ¿Por culpa de quién? Por culpa mía. Entonces, tenemos que tener cuidado con las informaciones que divulgamos en internet, que divulgamos en Facebook, que divulgamos en todas las redes sociales. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, muchísimas gracias. A ver, sí pasó sus cinco minutos. Muchas gracias por esta exposición. Ahora, Xavi, ingresó la, la segunda mujer participante de este verano. No nos tenía vacío, preocupa, dijimos, pero llegó. No te dejaron sola, Helen, llegó tu compañera. ¿Qué ha ah. Ahí buenas está, noches, buenas muy tardes buenas. a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Un gusto saludarles. Un gusto a todos. Helen, eh, Xavi, mi querido Xavi, muchas gracias por esta invitación. Denis, mucho gusto. Pablo y Karina, mucho gusto. Buenas tardes. Encantada, bienvenida a Radio Mix. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya que está por acá, vamos a invitar a nuestro amigo Pablo para que en sus cinco minutos nos exponga el tema del cual estamos haciendo debate. Entonces, Pablo, adelante. El espacio es tuyo. Cinco minutos en radio y en televisión. Yo entiendo que es un montonazo. Oh, no. Pero no sé si Helen le pasó lo mismo. Cinco minutos es muy poquito para decir lo que uno quiere decir, ¿no? Sí. Pero voy a tratar de resumirlo en cinco minutos, ok. El tema de las redes sociales, yo trabajo mucho con jóvenes, me encanta y hay, esto siempre les, les digo constantemente a los jóvenes. El tema de las redes sociales, eh, muchas personas han tratado de ponerlo en un tema dual. ¿Es bueno o malo? Y hay muchos que están defendiendo las bondades, otros que están defendiendo las maldades de las redes sociales. Pero hoy quiero decirte tres tips, tres cosas que a mí me gustaría que los que nos están viendo se puedan poner en su mente acerca de lo que las redes sociales pueden hacer. Primero, yo no creo que las redes sociales sean buenas o malas. Ponerle en este dualismo no sería justo para las pobres redes sociales. Es como tener un cuchillo. Un cuchillo te puede servir para hacer algo bueno o para hacer algo malo. El tema del cuchillo es, es, no tiene, es amoral, no tiene una moralidad el instrumento en sí, sino lo que haces con ellos. Así que, tres cosas aquí. Número uno miren, yo soy responsable de lo que publico. Me lo que dijo Helen, oh, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo soy responsable de las cosas que pongo. Por favor, si van a poner algo, si voy a poner algo, tiene que ser algo que tenga eh, pues, una fuente, que tenga que ser una fuente científica, una fuente de alguien que lo publicó, y que esa persona tenga una reputación de haberlo hecho de la forma científica, analítica, con evidencia, ¿cierto? Esa es la número uno. Número dos. Yo soy responsable de lo que comento también. Es una cosa increíble. Una cosa es poner alguna opinión mía, pero otra cosa es comentar lo de otros. Yo quiero que, creo que necesitamos nosotros tener esta, este sentido de responsabilidad, de respeto a lo que otros están poniendo. Quizás no es lo que yo estoy de acuerdo, quizás no es mi punto de vista, pero yo estoy aprendiendo, amigos, a poner, a ser responsable con lo que comento de otras publicaciones. Creo que la tolerancia es algo que necesitamos en este tiempo, donde todos estamos tratando de juntarnos en un mismo mundo, pero pensamos muy diferente. La tolerancia es muy importante cuando yo comento. Y número tres, yo soy responsable de mi imagen. Es increíble lo que yo puedo poner en Facebook y cómo yo me puedo hacer ver, ¿cierto? Eh, los selfies y depende de cómo me tomo y depende de lo que yo proyecto. Yo soy responsable. Hace algún tiempo a mí me pasó, proyecté algo que quizás no era yo, y mucha gente me escribió, Pablo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Así que yo creo, quiero dejarte con estas tres cosas. Número uno, soy responsable de lo que publico. Número dos, soy responsable de lo que comento. ¿Cuánto tolero a los demás y lo que ellos ponen? Y número tres, soy responsable de mi imagen, de lo que yo estoy proyectando hacia los demás. Yo no sé cuánto tiempo me queda, siento que he hablado como 10 segundos nada más, pero quiero dejarte con esto, ¿son buenas las redes o malas? Mm, yo no creo que esa dualidad nos corresponda investigar, sino cómo lo vamos a utilizar. Te lo dejo, Javi, ahí para, para la El, sí. Señor Pablo, le quedan dos minutos. ¿Los quiere utilizar? Uy, sí. Yo, yo, mientras más minutos tenga, mejor. <risa> hace, Tus dos minutos. Quiero contarles algo que me pasó hace poquito. Tuve COVID, me, me enfermé de COVID, Uh, estuve tratando de, de lidiar con esto y para mí las redes sociales fueron mi escape, fueron mi, mi salida, eh, fue mi forma de sacar todo de, de, mi, de mi sistema y decirle a la gente, a mis amigos tuve COVID, pero ahí descubrí que estos tres principios podían ser eh, de forma, de que me ayuden o no, así que descubrí que lo que yo publico eh, fue, eh, tenía que ser responsable, así que no puse ningún remedio raro que me habían dado, porque me dijeron de todo, ¿no? Desde el cloro hasta hacer ejercicios para poder sacarme el COVID, <risa> preferí no publicarlo. Y también la gente lo que comentaba, muchas personas me dijeron, Pablo, lo que pasa es de que tú estás en una, en, en, en el yin-yang no te está funcionando bien, eh, estás en pecado, hubo muchos comentarios, y creo que aprendí a tolerar eso. Y saber que mi imagen, a pesar de que hubiera sido violentada, era mi imagen. Soy responsable de lo que publiqué. Así que las redes sociales pueden ser utilizadas para algo bueno o para algo malo. ¿Cómo estoy de tiempo? Correcto. Ahí estamos. Correcto. Te queda un minuto, pero si crees... Querés... Ya podemos abrir una cámara. Resumí, no me den más no me den más. No me den más. No me den yo yo prendo y apagué la cámara. Ah, <risa> él habla rápido, por eso él suma, dice muchas palabras. Habría que contarle, sabe las palabras a Pablo. Sí. <risa> supera, supera. Bueno, muchísimas bueno. gracias por tu exposición. ¿eh? Bueno, ahora es tiempo de invitar a nuestra siguiente invitada, a Leslie, que viene desde Guatemala. Eh, para que nos cuente acerca de su posicionamiento, ¿no? ¿Recuerdas bien el tema del, del debate, cierto, Leslie? Sí, sí. Eh, de acuerdo a la, a la publicidad, mi querido Xavi. Bueno, listo. Cinco Yo minutos, quisiera explicarle, explicarle Xavi, porque ella justo entró un poquito más tarde, que va a tener cinco minutos de exposición, que son ahora, comienza en un ratito nada más, después okay. vas a poder hacerle Dos preguntas a algunos de tus compañeros, que solo pueden durar un minuto, y las respuestas, si algún compañero te elige, poder responder en dos minutos. Luego okay. vas a hacer un cierre final de dos minutos. Ok. Eh, con, solo para confirmar que estoy en lo correcto, entiendo que el tema que vamos a desarrollar es sobre nuestra posición en la, sobre la herramienta de las redes sociales en la actualidad ¿correcto? Ok. Correcto. tus cinco minutos empiezan ahora gracias Karina buenas tardes, bueno yo como Leslie González mi posición ante lo que es el tema de las redes sociales es que como todo en la vida, las redes sociales es algo que ha venido a revolucionar a la humanidad. No es el, el mismo siglo a partir que da inicio la revolución de todo lo que es la tecnología y las redes sociales. Y por supuesto que han sido de muchísima ayuda y han ayudado a que podamos llegar más lejos y mucho más rápido con un mayor alcance. Pero también así... Es importante, que, como decía, como todo en la vida, tenemos que tener un equilibrio, un equilibrio, porque si no logramos tener ese equilibrio, bueno y lo malo, creo que todo nos puede causar cierto daño en cada una de las áreas en las que nosotros nos desenvolvamos en la vida. Como seres humanos, las redes sociales las podemos utilizar perfectamente para causar mal o inclusive para buscar información destructiva y destruir inclusive la integridad de otras personas. Pero también así, con la tecnología hemos llegado a un nivel en el cual estamos a un clic, a un clic de poder tener la información que nosotros requiramos. Hoy por hoy, Podemos decir que la universidad, inclusive, puede ser nuestro propio automóvil. Puedo ir en el tráfico conduciendo mientras me voy educando a través de las redes sociales. Es algo que en el pasado no, podría, no podíamos hacer. No teníamos ese acceso a un clic, a un simple clic. De igual forma, por un clic... Puedo saber yo cuáles son los gustos y las tendencias de una persona. Y eso me abre una puerta llena de posibilidades para que yo pueda saber a qué mercado también puedo llegar. Cuál es ese mercado objetivo para el desempeño de mis diferentes objetivos y metas que yo tenga como emprendedor. De, y diferentes empresarios utilizan perfectamente, inclusive, para saber. ¿Qué es, ¿Cuáles son esas necesidades y esos temas de interés que yo estoy investigando constantemente? Imagínense, hoy si yo ingreso en la red social que busco un champú para el cuidado de los, del cabello, de los colochos, es de inmediato que empiezan a llegar a mi perfil personal anuncios que se tratan sobre el cuidado del cabello, el cuidado de rizos. ¿Cómo lo supieron? Simple, porque yo empecé a investigar y van guardando esa base de información para que posteriormente esa información pueda servir para poder hacer una publicidad más efectiva. Pero también así, como bien mencionaba, si no la equilibramos, si no sabemos medirla y no sabemos cómo poner esos parámetros, inclusive dentro de las familias puede causar muchísimo daño para la niñez hoy por hoy. Muchas madres se desarrollan como madres y también como profesionales. Y es por eso que quizá hace falta el tiempo para estar en casa y tener esos cuidados y poder colocar filtros en los buscadores. Y si no se logran establecer esos filtros, podemos tener problemas con la educación de los niños. Por eso que hoy decimos, bueno, y, y los niños, ¿cómo sabe esto? ¿Y dónde lo vio? En las redes sociales. Es simple. Ahí aparece, le prestan el teléfono a la mamá, al papá, y muchas veces también para entretenerlos un poquito, prefieren darle el teléfono. Y entonces el niño empieza a navegar y empieza a ver información y es así como muchas veces la tecnología ha sido utilizada para causar mucho daño en la adolescencia y en la niñez. Es por eso que la tecnología es buena siempre y cuando la sepamos utilizar y, en el caso de los menores de edad, que los padres tengan un mejor control, un mejor cuidado. Así que, ojo, la tecnología no es mala. Es malo que nosotros no sepamos controlarla. Es malo que nosotros nos descuidemos y no pongamos esos filtros para que pueda acabar un impacto negativo. Así que, muchas gracias. Interesante Muy bien. He mencionado una palabra clave que es tecnología. Muy bien. Seguimos, seguimos con el debate. Ya pasaron sus cinco minutos y ahora le toca el turno a él. Sí, desde Perú nos está visitando un gran amigo que se llama Dennis Robinson, un hombre admirable y de bastante conocimiento. Entonces... Eh, denis ya conoces la dinámica del programa y cómo funciona, ¿cierto? Dale. Listo, perfecto. adelante con tus cinco minutos. Bueno, mi nombre es denis Robinson, para quien no me conozco, un saludo cordial desde mi maravillosa tierra Inca, Perú. Hablar de redes sociales, y este debate me trajo a la mente cuando estaba en la escuela de teología, en la clase de moral, y te decían de pronto, se habla mucho del alcohol, ¿no? Se dice que el alcohol es tóxico, que es daño, que, que destruye la familia, pero al final... Si te das cuenta, y esto nos planteaba el docente, decía, o sea, ¿el alcohol es bueno o malo? Y al final, te das cuenta, y hay gente que dice, no, el alcohol es bueno porque comparto en fiestas, el alcohol es malo porque la gente que toma, el alcoholismo, enfermedades, problemas, infidelidades, una serie de problemas. Pero al final, es moral, y como decía también el colega anterior, esa moral, o sea, al final el alcohol es alcohol, punto. El efecto que tenga en ti, el uso que le des tú, esa es otra vaina. Ese es un asunto totalmente diferente. Y eso se aplica en todo. Nosotros en nuestra conducta humana hemos, nos hemos educado para pensar en qué es bueno y qué es malo. El cerebro es muy radical. Nos vamos de manera extremista a que si algo me agrada es bueno y si no me agrada es malo. Pero no buscamos puntos medios. Por eso la educación es tan importante y este tipo de espacios definitivamente lo son. Ahora, tengamos en cuenta que las redes sociales, mis queridos amigos, sus palabras lo dicen, redes sociales. O sea, entendamos qué entendemos, red, contactos, sociales, socializar. Las redes sociales, amigos, entiéndalo y lo decimos todo el tiempo, pero parece que hemos olvidado el significado real. O sea, redes sociales son para socializar. Las redes sociales son para generar una red de contactos, socializar con los demás, para conectarte con gente en todo el mundo. Pero no es una fuente real. Tengan en cuenta esto. Si tú realmente quieres investigación, hay páginas, portales web eh, que sí tienen avales internacionales, que tienen certificaciones, que tienen años de prestigio y que te van a dar información creíble. Si tú quieres aprender algo, no lo vas a aprender en Facebook, lo vas a aprender en YouTube, posiblemente en algún tutorial. Vas a tener que una página de una institución certificada que, que tiene los avales respectivos para aprender esas cosas. Nos, nos hemos centralizado demasiado en las redes sociales, pero entiendan, las redes sociales son redes sociales, son para socializar. Y ahí viene otro punto interesante, ¿no? Que también debemos ver. Que si es una red social, entiendan esto, mis queridos amigos, que estamos conectados todos. Las redes sociales son para escuchar opiniones, no verdades. Las redes sociales son para compartir opiniones. Si de pronto hoy día, para mí, fue un día terrible, luego hoy día fue el peor día de mi vida. Y si para mí fue un día hermoso, pues, simplemente digo, fue el mejor día. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy contando una noticia, algo de trascendencia mundial? ¿O simplemente estoy dando mi opinión sobre una situación que me pasó o sobre la coyuntura? Señores, las redes sociales están llenas de opiniones, no de verdades. Tengamos en cuenta ese punto. Ahora, tú también tienes que tener en cuenta de que existen medios de comunicación, existen instituciones que están dentro de estas redes sociales y que sí tienen avales. Y ahí vendría más bien la pregunta que quiero que analices. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Si estás siguiendo una página que está llena de memes, llena de información que es de entretenimiento, y de pronto te dice, ¿sabes qué? La cura al COVID es tomar tres gotitas de limón con tres gotitas de lejía, pues ten en cuenta de dónde está viniendo esa opinión. Es opinión. Ahora, si hay un estudio científico avalado, y que hay un montón de páginas, de fuentes reales, entonces sí podrías darle aval a eso, tengamos en cuenta eso, las redes sociales son redes sociales, son redes de contactos para socializar, no son el centro del mundo, las redes sociales no se han creado, cuando Mark Zuckerberg crea Facebook, por ejemplo, él dijo voy a crear una fuente que centralice todo, no, él la creó porque quería socializar a sus compañeros de Harvard, quería así conectarse entre chicos y chicas de ese lugar, Entiendan esto. Y entendamos esto. Las redes sociales son para socializar. Así que no todo lo que tú ves en redes sociales es real. En, en su mayoría el contenido son opiniones. Y una opinión no es una verdad legítima. Así que planteate esta pregunta. ¿A quién estás siguiendo? Si tú estás siguiendo una persona con avales, con cierto prestigio, posiblemente esa opinión tenga un respaldo, un sustento. Pero si estás siguiendo a, a la comadre que siempre lanza chismes en el barrio, pues, Tampoco la tomes tan en serio, señores. La gran pregunta es que a veces creo que le estamos dando demasiada importancia a las redes sociales y pensamos que todo se tiene que centralizar ahí. Y ya nos está dando flojera buscar también fuentes, asegurarnos de que existe un respaldo a mucha de la información que nos da. Entonces, ten en cuenta a quién está siguiendo. Y cuando tú veas algún post en redes sociales, ten en cuenta que es una opinión. Y luego pregunta o investiga si esa opinión tiene algún respaldo o no. O simplemente es una opinión de una persona más. Solo ahí vamos a tener en cuenta que las redes sociales son redes sociales. Son para socializar y compartir opiniones. Muy bien, excelente, amigo Denis. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos entonces las cuatro posturas, las cuatro presentaciones. Así es, ahora falta las preguntas. Le, le invitamos a todos a encender sus cámaras y abrir sus micrófonos, porque ahora viene la elección de aquel compañero que ustedes le quieren formular una pregunta poderosa. Excelente. Bueno, entonces, eh, como las niñas comenzaron eh, su presentación, entonces vamos a comenzar con los hombres, con los caballeros, para que formulen su pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Denis, ¿a quién le vas a preguntar? Me parecería interesante tal vez conversar con Pablo, porque creo que tenemos muchos ejes en común, y creo que vamos a coincidir bastante, en el punto que creo que sería interesante para preguntar, ¿no, Pablo? Más bien, yo preguntaría, ¿por qué le estamos dando tanta importancia y tanto peso a las redes sociales únicamente? En el, uh, cuando fue la época de los baby boomers, de aquellas personas que en este momento tienen más o menos 68 años para arriba. Se hizo la misma pregunta con los periódicos. La gente en ese momento estaba toda metida en los periódicos, leyendo el periódico, y la BBC inclusive sacó toda una nota al respecto de que el, uh, la conversación venía por ahí, ¿no? ¿Por qué la gente está tan metida en el tema del periódico? Y ellos concluían, la BBC concluyó, de que esta avidez por buscar información no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido en la, en la humanidad toda la vida y donde en este momento actualmente se puede encontrar la mayor cantidad de información. No digo que sea buena ni mala, información incorrecta o correcta, información sin evidencia, con evidencia, pero información así tal cual cruda, es justamente en las redes sociales. Y los efectos, tanto positivos como negativos, que en algún momento causaron los periódicos, las emisoras de radio, hoy están causando los, las redes sociales, y por eso yo creo que se le da mucho peso a este tipo de conversaciones, que dicho de paso, estoy de acuerdo contigo, son súper necesarias. Entonces, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Denise. Vamos a ella, Helen, para su pregunta, para quienes. Ahí Mi pregunta ves. es para, para Pablo también. <ríe> Mi querido amigo Pablo, perdón. <ríe> no hay problema. <ríe> ¿Qué señales de alerta nos puede eh, avisar que estamos cayendo en adicción en cuanto a redes sociales? Qué pregunta más buena. Yo diría cuatro. Número uno, cuando esto está afectando... Eh, el funcionamiento de tus interrelaciones reales. Ahora, hay un paradigma entre lo que es la digitalidad y lo que es las redes, o, o es decir, las eh, relaciones físicas. ¿no? Hay un paradigma que yo no voy a entrar en esa discusión, a menos que sea necesario. Pero cuando está afectando mi relación con la gente que tengo a mi alrededor de forma física, se puede considerar una adicción. Número uno. Número dos. Cuando esto está afectando mis hábitos normales que son correctos, por ejemplo, sueño, eh, comida, estudios, cuando esos hábitos están siendo afectados, una señal tiene que salir de mi mente, esto me está llevando a un lugar donde no quiero estar. Número tres, cuando no puedo vivir, no puedo dejar, no puedo vivir sin revisar mis redes sociales. Eh, la adicción como una droga, es justamente el, el concepto es de que yo no puedo dejarlo eh, por mí mismo, necesito un factor externo para dejarlo, eh, un, un consejero, etcétera. Si es que yo no puedo dejarlo, no puedo vivir sin redes sociales, hay algo que está ocasionando un problema. Y número cuatro y la última, y creo que esto es importante, es cómo mi ser integral está siendo afectado por esto. no Yo, yo creo mucho en Dios, no, no soy una persona religiosa, pero sí creo en Dios, si es que esta red me está afectando mi, mi relación con Dios eh, y con todo lo demás, la parte integral de mi ser, entonces ahí tiene que haber una señal de alerta de decir, esto está llegando de ser un instrumento a ser un, un factor de adicción. Espero haber contestado en tu pregunta. Muy bien. Bueno, ahora, eh, Leslie, te corresponde hacer tu pregunta. ¿A quién le vas a preguntar? Gracias, Xavi. Yo le voy a preguntar a Helen. Mi pregunta es... Disculpe, es que apago el micrófono porque aquí hay un aguacero, okay. está lloviendo demasiado, entonces para no interrumpir. Ok, Helen. ¿De qué forma nos impactó las redes sociales en tiempos de COVID-19? Bueno, nos impactó de muchas formas. Porque gracias a las redes sociales, nos pudimos comunicar. Gracias a las redes sociales estamos aquí comunicándonos, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo. Gracias a las redes sociales, los papás están educando a sus hijos. Muchos muchachos están en las universidades por medio. Estamos trabajando por medio de las redes sociales. Entonces, las redes sociales son buenas, pero también no son tan buenas, ¿verdad? Tienen dos cosas. Como lo dije al principio... Son buenas porque son instrumentos, pero a la vez tenemos que saber utilizarlos, ¿verdad? Utilizando bien las redes, todo marcha bien, porque son instrumentos y son muy valiosos. Gracias a ellos, como les dije, estamos aquí, en este programa de radio, estamos de diferentes países y es una oportunidad para crecer. Hemos crecido montones, ¿verdad? Pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Kelly. Muchas gracias. Y ahora va la pregunta de Pablo. Pablo, ¿para quién es? Bueno, yo voy a preguntar. ¿A vos? Ahora te toca a vos. Bueno, eh, Denis, ahora me lo voy a agarrar contigo. Perdóname, por favor. Acá hay Dennis. cruces, ¿sabes? Sí, sí. Un un partido partido. Los dos? Sí, sí, sí, sí. Pero perdónenme, chicas, pero esta va para Denis. ¿eh? Denis, ¿debería existir una regulación en la información que se sube en redes sociales de parte del gobierno? Te lo digo porque eh, escuché que en Colombia, y Javi lo, Javi lo puede saber, eh, se está tratando de, hace, de aprobar una ley en el Congreso a, que salió hace exactamente tres meses. Una propuesta de restringir la información, eh, especialmente la falsa, está entrando en, en las redes sociales, especialmente en Facebook. ¿Te parece que debería existir esta regulación, señora? Ahí, ahí podríamos empezar una civil war, ¿no? Podríamos empezar una guerra civil, porque definitivamente va a haber gente que va a decir que está bien, que el control se dé. Porque obviamente, como te decía, las redes sociales es para compartir opinión. El gran problema es que han surgido un montón de opinólogos, de gente que se cree, la verdad, de los famosos haters, que pueden crear un montón de cuentas, y atacar, humillar, y se ha dado muchos casos en muchos países, y en la escena incluso del cine, de Hollywood, donde de pronto tú publicaste un, una broma hace 10 años, y hoy día están crucificando al actor y, y piden que lo voten, y lo, y lo sacrifican vivo. Entonces, por ese lado, por ese lado, hay mucha gente que dice, sí, o sea, definitivamente creo que necesitamos que el gobierno o alguna entidad nos ayude a regular este exceso de opiniones, que en realidad están generando lo que se llama infoxicación, y nos están metiendo demasiadas ideas, que no son necesariamente buenas. Ahora viene el otro lado, que es el punto que también está en la Constitución, creo, de todos los países, que es la libertad de expresión. Y hay una línea demasiado delgada ahí, porque es como tratar... Tú, des, tú comparaste las redes sociales con los medios de comunicación tradicionales, y las redes sociales tienen un ámbito similar. El punto es que la libertad de expresión en los medios de comunicación también en algunos gobiernos en nuestra Latinoamérica en algún momento ha tratado de ser vulnerados y sabemos que eso siempre terminó estando mal porque sabemos que el gobierno depende mucho de quienes tienen poder. No sabemos si al darle la llave de este poder, de pronto como gobierno, darle la confianza de que me regule el gobierno, también estoy posiblemente entrando en un juego inconsciente que me parcialice el gobierno a ciertas opiniones. O sea, eso definitivamente nos va a llevar a un debate de civil war que hay gente que va a estar velando por este, esta infoxicación excesiva y gente que también va a estar velando por la libertad de expresión. Yo creo que el punto ahí en el cual nosotros tenemos que estar en, al medio ya no es tanto esperar del gobierno este punto, sino preguntarnos también nosotros qué tan responsables somos con lo que estamos consumiendo en las redes sociales, qué tan responsable soy yo de, de la gente a la que sigo. Hay gente que tú ves que está siguiendo puras páginas que no le están dando información útil y encima la difunda. Hay gente que ni siquiera se queja de que las redes sociales son tóxicas, pero tú ves su lista y se hizo una investigación justo en el CADE que, que tuve la invitación el año pasado en mi país. En el encuentro del CADE había una investigación que decía que si tú lees las 100 últimas publicaciones de una persona, ya puedes tener un rasgo de su personalidad. Y eso es interesante, me, me llamó muchísimo la atención que hicieron una investigación y pusieron a una persona que no conoce a X individuo y vio las 100 últimas publicaciones de sus redes sociales. Y luego invitaron a un amigo, un amigo que tenía más de un año de amistad, de conexión con la misma persona. Luego de haber hecho esto, les hicieron un test, describieron la personalidad e increíblemente, el muchacho que tenía interacción personal, sacó mucho menos puntaje en conocimiento de la personalidad de su amigo que la persona que estaba viendo las redes sociales. Entonces, la gran pregunta es realmente, ¿qué estamos consumiendo? Porque al final, quien, quien da la llave es cada uno. Y ese creo que es el gran desafío, hasta que en algún momento podemos encontrar el punto medio entre lo que te comentaba. Muy interesante. Yes. Bueno, le damos la palabra entonces a... A Helen, para que pregunte. Ahora sí, ¿a quién le va a preguntar? Ok, le vamos a preguntar a... Ay. a mi amiga. Ay. Se me perdieron. ¿A Leslie? ¿Leslie? Leslie, sí. ¿Leslie? Ok. Sí, Leslie. Leslie, te quiero preguntar, ¿cómo cree usted que las redes sociales están afectando la vida de los hogares, la vida de las familias. ¿Cree que, la, que son negativas o que son positivas? Ok. Creo que hoy por hoy estamos en un dilema. ¿Por qué? Porque estamos en el dilema que causa del COVID-19. Sucede que las familias, para que sus hijos puedan seguir siendo educados, requieren de la tecnología, de las redes sociales. Pero también así recordemos algo bien interesante, que se han desarrollado altos índices de ansiedad a causa de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando nomás recién empezó, me contaba mi amiga, mira, fíjate que vi esto, y me reenviaba la información, yo se la reenviaba a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, y empezaba a estar como en una constante ansiedad y no me dejarás mentir que la ansiedad en niveles descontrolados causa serios daños, inclusive en nuestro sistema inmunológico. Y creo que tanto Denis como Pablo bien sabrán de que la la publicidad en las redes sociales que son fake news es la que con mayor tendencia se reproduce, es la que más enviamos. No me pregunten por qué, pero es como que la que más se difunde, la que más se viraliza, que quizá una buena fuente. Pero ¿en dónde está el, el, la situación? Lo decía Pablo, la fuente. Ojo, la fuente es como ese punto donde debemos fijarnos para saber aprovechar es ese porcentaje de productividad, de efectividad de las redes sociales e implementarlo para cosas productivas, pero pues como bien lo hemos dicho, también lo podemos utilizar para autodestruirnos a nosotros mismos, porque sí, te digo, incluso en mi familia pasó eh, hubo un problema de, de excesos niveles de ansiedad y hubo alguien que se descontroló, tuvimos que llamar los bomberos y todo, porque el exceso de redes sociales, te, te descontrola. Entonces, creo que sí en el hogar puede ser un 50% destructivo y un 50% negativo, pero ojo, lo, depende de nosotros. ¿Por qué? Tú puedes revisar la fuente y decidir qué noticia compartir y qué noticia no. Me gracias. Es así, muchísimas gracias. Y ahora te toca a vos, Lacey. Tu pregunta es para. Leslie, tu pregunta. Ok. Bueno, le creo que voy a preguntar a, a Pablo. Excelente. Gracias, Pablo. Bueno, Pablo, me gustaría saber qué opinas tú. Del efecto negativo que han tenido las redes sociales con respecto a desequilibrar lo que es el sistema, el todo lo que es el sistema emocional que decía hace un momento en las personas ahorita con todo este ruido que, que ha habido. ¿De qué forma crees que ha impactado y cómo lo podemos evitar? Sabes que me ganaste una pregunta y creo que estamos interconectados en esto, porque esa era la, la pregunta que estaba por hacer. Eh, ahora voy a tener que pensar en otra, pero está bien, Leslie. Okay. Yo lo, lo, lo estuve pensando acerca de el, um, la, los efectos negativos y positivos acerca de la autoestima que tiene una persona eh, cuando entra en Facebook, cuando entra en Instagram, cuando entra en Twitter y encuentra lo que desea o no encuentra lo que desea y realmente que lo, lo que ve le afecta. Hay un estudio que eh, hizo la Universidad de Cambridge eh, en el 2016. Ustedes lo pueden revisar en, en, en, en redes, <ríe> lo pueden revisar en el Internet. Y este estudio habla acerca de cuán peligroso puede ser una red social para la autoestima de una persona cuando esta no, no encuentra satisfacción en la información que, que, que ha buscado, o en la satisfacción que encuentra por primera vez. Y está muy relacionado con las páginas que seguimos, porque Facebook, por ejemplo, es intuitivo. Bueno, Twitter también. Son, son redes intuitivas. Lo que yo busco, re, después la red lo interpreta con lo que ahora se llama Big Data. ¿No es cierto? Big Data nos está mandando información, información, información, basado con lo que yo busco. Pero... Ahí viene muchísimo el círculo de la autodestrucción, eh, hemos estado hablando. Cuando yo entro a, a, un, a ese círculo de autodestrucción y estoy buscando información que me puede hacer daño, lo único que estás haciendo es alimentando al, al, al Big Data para que me esté mandando información que me va a hacer daño. Este estudio concluyó que el 25% de los jóvenes entre 15 a 17 años que están entrando constantemente en las redes, son los, los usuarios de, de, más alto, eh, de, de, de más alto tráfico en las redes, eh, su autoestima bajó más o menos en un 56% con respecto a la última vez que habían entrado. Estos son datos peligrosos porque significa de que si yo no soy responsable con lo que veo, con lo que comento, y con lo que estoy consumiendo, mi imagen, mi autoestima sí puede ser dañada eh, en, en el tema de redes sociales. Pero también del otro lado, eh, mi imagen y mi autoestima también pueden ser elevadas si sé cómo utilizarla. ¿Dónde entra la magia de esto? En cómo soy, soy mentoreado. No voy a meterme en, en, este, en este tema, pero el, el mentoreo detrás de mí es súper importante para saber cómo utilizar redes sociales. Muchas gracias, Pablo. Muy chévere. Bueno, ahora le damos la palabra a... Denis ya había preguntado, Helen también. Eh... Denis, pregunta. ¿A quién le vas a preguntar? La última pregunta de Denis. No se te escucha, Denis. No se te escucha. Denis, tu sonido. No te estamos escuchando. Ya, genial. Ahora sí. ya está. Ahora sí. Muy bien. Ya ahora sí, con calma me va a disculpar gel empresarial lo voy a preguntar, a Leslie. Me ha encantado charlar con todos. La verdad es y espero que tengamos la oportunidad de conocernos mejor más adelante. Una pregunta sencilla, Leslie. ¿Las redes sociales se han convertido en un juego comercial, empresarial? Bueno, creería que, que sí, hasta cierto punto, Denis. De hecho, a nivel empresarial, te diré que la corporación para la cual ofrezco mis servicios, hoy precisamente hablábamos de cambiar los perfiles previo a la contratación. ¿Por qué? Antes teníamos un perfil en el cual no requeríamos de hacer reuniones como las que tenemos hoy por hoy acá no eran, eran reuniones más presenciales. Hoy, desde el nivel empresarial, todos tuvimos que migrar a lo digital, a las redes, inclusive para prospectar, ya no es como antes, que lo hacías a través de la guía. Yo antes me daban una guía, no sé, en sus países, acá en Guatemala había una guía telefónica, y te ibas ahí, ibas marcando con marcador cada, cada prospecto. Ahora no. Ahora te vas a LinkedIn, ahora lo haces a través de WhatsApp, a través de otras herramientas. ¿Y qué pasa? Ahora estamos buscando personas que cumplan con estos requerimientos, que sepan administrar y manejar las redes sociales. Tenemos problemas de dificultad con personas que ya traen años, una trayectoria en la compañía y se les está complicando y entonces nos estamos quedando en desventaja. Entonces, de alguna manera, ahorita a nivel empresarial, sí se ha vuelto, creo que, algo de mucha tendencia, algo indispensable que toda empresa, si no lo había hecho, ahorita nos vimos obligados a tener que migrar a utilizar más lo que es la tecnología y las redes sociales. Y de hecho, hoy un cliente te responde, por ¿no, teléfono o su correo electrónico para enviar la cotización? ¿Y qué te responde? No, mándamela por WhatsApp. Es más práctico. Yo ni reviso mi correo casi. Mándamela por WhatsApp y yo ahí la veo. O sea, todo se volvió como a un clic. Así de fácil. Entonces, creo que sí, Denis. No sé si respondí tu pregunta, Denis. Gracias. Buenas. Creo que, que ya no nos queda mucho tiempo, Sabi, quedan las dos pregun los dos minutos, minutos de sí. cierre de, de cada expositor, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar en el, en el orden, vamos a terminar en el orden que comenzamos, ¿de acuerdo? <risa> entonces, bueno, eh, Helen, comenzamos contigo. Entonces, tus dos minutos para que cerremos el debate y nos dé sus conclusiones. Listo. Adelante. Bueno, creo que en conclusión, la, la pregunta era, ¿las redes nos sirven para informarnos o para desinformarnos? Uh -huh. Las dos formas. Nos sirven para informarnos y nos sirven para desinformarnos. De una manera responsable, de una manera eh, precisa, como lo dije al principio, nosotros podemos... Eh, utilizar los, los, las redes ¿verdad? Las redes nos pueden eh, traer grandes beneficios pero también nos pueden traer no muy grandes beneficios entonces tenemos que tener cuidado con eso el cuidado está en nosotros mismos y en la manera en que utilicemos las redes yo pienso que también por medio de las redes tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y saber qué es lo que ellos están viendo tener mucho cuidado con Toda la información que vienen a sus redes, ¿verdad? Para saber que todo lo que ellos están eh, trayendo a sus cuerpos, a sus mentes, sean cosas positivas, cosas que los van a edificar y que los van a hacer crecer. Que no sean cosas que más bien los van a destruir. Las redes, como les digo, son dos armas de doble filo. Muchísimas muy bien. gracias. Muy bueno. Bueno, y si vamos por el orden, entonces le toca a Pablo sus dos minutos, decía. A ver cómo me va. Voy a tratar de hablar más despacio, Cari. <risa> Igual acá tenés fan en las redes sociales, justamente. Estaban leyendo, además es se rieron, es ¿eh? verdad. Te vamos a contar las palabras. <risa> sí, cuéntame las palabras. <risa> me encantaría hacer ese concurso. Ok, voy a tratar de hacerlo en dos minutos, todo lo que tengo en la cabeza. eh Bueno, pues. Eh, para mí creo que la, la, la conclusión de todo esto tiene que ver con una palabra muy, muy grande que tiene que estar en la cabeza, responsabilidad. Yo soy responsable de lo que veo, soy responsable de lo que consumo, soy responsable de a qué páginas me estoy metiendo, soy responsable de con quién estoy hablando, con quién estoy interactuando. La responsabilidad me hace a mí pensar que sí, lo que sale de mí es importante, pero también lo que entra en mí. Creo que necesitamos una especie de mentoreo, amigos. Necesitamos un, una especie de mentoreo de alguien que nos diga, oye, me parece que esta parte que estás haciendo no te va muy bien. O quizás alguien que me anime y me diga, mira, estas redes sociales las estás utilizando para algo muy no, noble, para algo muy loable, así que síguelo haciendo. Yo te animo para que busques a persona que te pueda mentorear para decirte, mira, esta va por este lado o por este lado no. Ahí se me acabaron los dos minutos. Espero que haya sido bueno. <risa> sobran, Les sobran, Xavi, le sobran minutos a Pablo. <risa> El mundo va como Box boni, Muy interesante. Bueno. bueno, entonces, ahora sí seguimos con Leslie, ¿no? Leslie, entonces, para que tú nos des tu cierre, tus conclusiones acerca de este debate. Gracias, Xavi. Bueno, creo que me robó la palabra mi querido amigo Pablo. Pablo, totalmente de acuerdo contigo con el tema de la responsabilidad. Yo pensaba que las redes, mi postura es que las redes en sí mismas no son malas. O sea, las redes en sí misma no es dañina. Si yo la utilizo con responsabilidad, no va a causar ningún daño. O sea, que todo depende de la persona que las maneje. Si... Yo me instruyo bien cuál es el fin de la red social, para qué la voy a utilizar. Creo que no va a haber ningún problema, pero el conflicto que hay es que no me capacito, no investigo y de pronto me encuentro sorpresas en las redes sociales, porque en las redes sociales lo sabemos, hay de todo. Es un universo, es un mundo. Es, yo me imagino la red social como un río que va fluyendo de todo. Va corriendo y tú eliges qué seleccionas para nutrirte. Imagínate como tu dieta de alimentación. ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Con qué te vas a nutrir? Lo mismo es para la red social. ¿Cómo vamos a alimentar y vamos a nutrir nuestros pensamientos, nuestras ideas a través de las redes sociales? Pero si no estamos conscientes de eso, creo que podemos nutrir nuestro, nuestro pensamiento con muchos mensajes destructivos que nos van a causar muchísimo daño, muchas secuelas que después realmente van a crear un impacto destructivo en nuestra vida. Entonces definitivamente en sí mismas no son malas, solo hay que usarlas con responsabilidad. Muchas gracias, muy buena, muy buena reflexión. Y ahora nos vamos a Denis en su cierre, en sus dos últimos minutos, son tuyos. Muy bien, solamente para terminar, dejar y volver a la pregunta que hice al inicio, y quiero que lo piense muy bien, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién está siguiendo? Date cuenta que tienes un montón de gente que te envía solicitudes y aceptas por aceptar date cuenta que hay mucha gente que ni siquiera tiene una foto, ni siquiera sabes de dónde es, y le estás aceptando. Y encima, estás siguiendo sus publicaciones sin saber siquiera quién es. como decir, que un desconocido entre a tu casa. Piensa bien. Es más, si tienes tiempo, desintoxícate. Hoy día, tómate un tiempo, unos 30, 40 minutos, y no te sientas feliz de tener 5,000 amigos, que en realidad ni siquiera sabes quiénes son, sino porque los números aumentan y eso te da un poquito de dopamina. Agarra y ten en tus redes sociales a la gente que realmente conoces, y tengo un círculo un poco más privado. Y rétate también, mañana, te levantas en la mañana, apaga tu celular, desconecta tu Wi-Fi, desconectate, y a ver si puedes abrir un día, sin redes sí. y si no puedes, te preocupes, creo, creo que te está volviendo adicto. Así que, esas dos recomendaciones, mis queridos amigos, de todo, y agradecer muchísimo a todos ustedes por la invitación, espero que hayamos podido ayudar en algo a, nuestros, eh, a las personas que se han conectado. Muchas gracias, Javier, Karina, Car Pablo, también a Leslie y Helen por haberme acompañado también. Gracias por la invitación. Excelente, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos pasado un tiempo excelente. Eh, esto es un espacio diferente. ¿sí? Aquí hemos estado en, en la radio. Es un tema de opinión pública, opinión abierta. Y agradecerles su participación y espero que haya sido de gran crecimiento, de gran fortalecimiento y de expresión eh, como nosotros hablamos. Amiga Cari, ¿tú qué piensas? Muchas gracias, la verdad que quiero agradecer cada una de sus palabras porque creo que abre conciencia y esto que, que estaban diciendo también de la comunicación a veces los que estamos en la radio en los medios de televisión nos pasan estas cosas ¿no? ir a la fuente que es fundamental y dar la mejor comunicación posible el micrófono es un arma poderosa y las redes sociales también así que a manejarlas con cuidado y con toda la información. Muchísimas gracias, aprendí un montón desde su exposición, gracias, me llevaron a la reflexión, así que nos volveremos a encontrar en cualquier momento para seguir debatiendo tantos temas que nos inquieta en la humanidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahora sí, Sabi. Un programa más, un miércoles más, tenemos la esperanza en una semana de poder traer otro debate tan impactante como el que vivimos hoy. Sí, claro que sí. Y la próxima semana vamos a tener un, un tema bien importante, bien impactante, lo vamos adelantando, porque vamos a hablar de los medios de comunicación, qué tal nos impactan, cómo están los medios de comunicación. Les pues va a estar bien interesante, las personas que nos van a acompañar también van a hablar de temas bien interesantes, va a estar muy bueno. Bueno, un tema que me toca entonces, y te toca, porque vos ya sos parte de un medio de comunicación, como recién decía, ¿no? El poder del micrófono, Xavi. Cari, muchísimas gracias. Terminamos un nuevo programa. Muy buenos resultados. Sigue creciendo la audiencia y eso es lo que nos gusta, ¿no? Seguir aumentando, seguir llegando corazones, tocar impactar vidas. Así es, Sabi, un placer trabajar con vos, como siempre. Muchísimas gracias. Saludos a tu país, a todo Colombia. Y te tenemos de nuevo dentro de una semana, siete días nada más, para sí. tenerlo acá en vivo y en directo a Xavi Herrera. Gracias Xavi. A ti Karina, gracias. Estamos apuntando para el mate que pronto, pronto lo, lo, lo, lo podemos disfrutar. <risa> Tal cual, así es. <risa> y así pasó, le decimos adiós a toda la audiencia, los esperamos en Radio Mix mañana a partir de las 13 horas en el magazine de la radio y por supuesto con muchísimas entrevistas y columnistas que van a impactar en el día de mañana. Estamos hablando de la licenciada Carmen Sotelo, como también Salud Radial, Vamos al Diván, y también de todo un poco con Delfina Pizano. Todo esto y mucho más mañana en el Magazine de la Radio. Hasta mañana, buenas noches, cuídate mucho. chao